Bu Buenas tardes, ingeniero, ¿me escucha? Sí, te escucho perfectamente, Roberto. ¿Cómo okay. estás? Ok, eh, ingeniero, eh, decía yo cuando lo presenté que cada día lo conozco menos. ¿Eh? No, ¿Eh? Decía yo cuando lo presenté que cada día lo conozco menos. ¿Y por qué? O A sea, ver. su rostro, cada día, yo digo, bueno, o le compró la fábrica de crema Sami Sosa. O, o, o, o la operación fue todo un éxito la operación visual eso es, es las la, la brisas del Jaya que me tienen así ¿Eh? ah, Roberto y Javier, días. Usted, usted como que está esperando el fin de año más re, re, ¿cómo se dice? rejuvenecido rejuvenecido bueno que el, el año que, no, que como termina el año como comienza y como viene el que viene hay que estar preparados ajá Porque la, la República Dominicana que va a estar en condiciones muy, muy complejas en términos económicos y de ahí todo lo que se deriva de la economía, sale la comida, sale el trabajo, sale la producción y de verdad que vamos, los números que estamos viendo eh, son, es un pronóstico muy reservado y muy peligroso para el país, De verdad que sí. Entonces por eso nos estamos preparando para que, eh, a, como dice el dicho, al, al mal tiempo buena cara. Bueno, eh, así es. Entonces, ¿qué tenemos el día de hoy, César? Ayer no pudimos hacer el segmento, eh, me, me informó producción que tenía compromiso, pero hoy jueves, por ejemplo, el fin de semana, muchas cosas que hablar, la política, el PLD dando brinco, porque dicen que todavía no han definido su candidato y que cada vez que hacen una actividad eh, son cruelmente criticados, tanto por el partido de gobierno, que ya se entiende que tiene su candidato, como lo es el caso del presidente Luis Abinader, en una posible reelección, y en el caso de la Fuerza del Pueblo, obviamente su candidato es el presidente eh, del mismo partido, el doctor Leonel Fernández. Mira, con respecto a las candidaturas presidenciales eh, de cualquier partido, yo te diría que eh, estamos muy a destiempo. Pienso que los partidos políticos todos... Empezando por el partido de gobierno, que es el que tiene más responsabilidad ahora mismo, debemos de este, trabajar juntos para que el país eh, pueda sobrepasar las diferentes crisis que tenemos. La crisis con nuestro vecino Haití, eh, la crisis económica, eh, un déficit presupuestario eh, del orden del 30%. Es decir, vamos a enfocarnos en eso y este, dejar ese tema del de, de laborantismo político para el futuro y sobre todo el viejo partido al que nosotros pertenecíamos que creo que tiene otro problemas más importantes en este momento, que es que están buscando candidatos tan a destiempo pienso que deben de, de defender a los compañeros que tienen en los tribunales de tratar de que ese partido este, eh, retome lo que fue alguna vez eh, cuando estuvo Leónel Fernández presidiéndolo y, y luego tratar de sacar cabeza mientras tanto creo que es a destiempo pero por otro lado Roberto el tema eh, que me entristece muchísimo es el tema de la producción nacional agropecuaria. Este, el gobierno no está haciendo absolutamente nada en el día de hoy para que eh, la producción nacional se salve. Todo lo contrario, la está destruyendo. Eh, el sector eh, de los cerdos, fíjense cómo eh, ha habido una importación masiva de, de cerdo, lo que ha eh, destruido a los productores nacionales perdiendo millones de pesos semanales con el tema de la producción de cerdos, los de leche eh, han visto ustedes las imágenes los productores de leche votando la leche porque el pre prefieren votarla que vender al precio que se está pagando tampoco el gobierno ha hecho nada por ellos, los de cebolla por igual los de ajo por igual los de habichuelas por igual, es decir se está llevando a la quiebra a la producción nacional con tal de salvar a a las importaciones y a los negocios privilegiados allegados al gobierno. Entonces, este año que inicia, esta Navidad, como le digo yo, la lenta Navidad y la triste Navidad del cambio es lo que estamos esperando pues, es que, Pero espérense, ingeniero, ¿cómo así? La lenta y triste Navidad del cambio, pero el presidente ahora mismo lanzó la Navidad, se van a dar los, los bonos navideños y todo eso, sí, de por Dios, ingeniero. Dar, van dar, le van a dar 1.500 pesos a los infelices dominicanos cuando el arroz subió de 20 a 30 pesos la libra, eh, el pollo eh, está por los 90 pesos la libra, de 60 pesos que estaba, eh, la habichuela de 50 a 70 pesos la libra, entonces esos 1.500 pesos se le van a ir en sal y agua a los, a los pocos dominicanos que le lleguen. Eh, escúchame Excuse Hay ingeniero. que ver que estoy seguro que el PRM distribuirá esa tarjeta entre los premiistas. No, no, perdón ingeniero, el presidente dijo a todas y todos los dominicanos, no importa el partido, pero me gustaría saber usted que veo que domina el tema de los precios de la canasta familiar. Hoy es el día de Thanksgiving que quiero eh, verdad aprovechar, retirar las felicitaciones a todos los norteamericanos nacidos y adquiridos la nacionalidad norteamericana celebrando el día de Acción de Gracias. ¿Y ella y, y, cómo está la libra de pavo, ingeniero? Mira, el pavo es un producto para ustedes, los ricos, los burgueses. <risa> yo, pero por Dios. Yo te puedo decir a cómo está el pollo. Eh, el pollo está a los a casi 100 pesos la libra, pero el pavo. César, según usted no, me no se come, son es los, los muchachos anda promediando los 150 pesos la libra. ¿Usted no no sé ¿La libra de, se de, de, de, de de pavo? Esta es increíble, alta. es increíble. Parece que el pollo dominicano es muy rápido, porque está corriendo tan rápido que el precio por libra del pollo está alcanzando la del pavo. Ya tú sabes cómo está la cosa. <risa> bueno, es eh, una situación realmente el, el gobierno, hay que decir, el presidente Luis Abinader y su equipo económico han estado trazando. Eh, de hecho, hemos visto el sacrificio que hizo con no hacer la reforma fiscal para no golpear y chocar este año de lleno, el bolsillo de los más pobres y de la clase media, que ahorita a primera hora hablábamos que la clase media es el, el, el umbral, la columna vertebral de cualquier gobierno, de cualquier Estado, porque es la masa productiva que está entre medio de los ricos y los pobres, y es la que sustenta muchas veces eh, con el pago de impuestos, es en la que se levanta día a día a trabajar, es la que puja cualquier economía, no solamente en la República Dominicana, sino a nivel internacional, eh, reitero, lo que es la clase eh, media y, y el presidente eh, quiso darle eh, este respiro, ahora eh, tenemos situaciones eh, macroeconómicas y externas a nivel internacional, por ejemplo en Estados Unidos tenemos una inflación eh, mencionaba también que por primera vez la tienda de One Dollar usted que es una persona que conoce eh, la cultura norteamericana, estas tradicionales tiendas que la mayoría de artículos cuestan un dólar, tuvieron que subirlo a uno, a 1.25 uno centavos, o sea eh, tenemos en Estados Unidos que ha subido también los precios de, de, de, de los productos básicos. No, la, la inflación global, o sea, en el mundo, la inflación anda alrededor del 7% wow. en wow. el mundo entero. La canasta básica nuestra se ha disparado casi un 10%. Y este, lo que nos preocupa a nosotros es realmente la gente pobre. El, el que come huevos, plátanos, rojas, habichuelas y carne de pollo, generalmente, o carne de res, en algunos casos. Para que tú tengas una idea, Roberto. Aquí mensualmente se come, eh, se consumen eh, una tonelada de, de arroz, 90 mil quintales de habichuelas, 180 millones de unidades de plátano, eh, 18 millones de, de libras de pollo, de pollo de 4 libras, y unos 200 millones de huevos. En ese renglón, solo en ese renglón, eh, hay un déficit de casi 4 mil millones de pesos mensuales que el gobierno no lo está ayudando a cubrir y le está cargando entonces eso a los pobres. A los que comen eso que mencioné. Arroz, habichuela, plátano y huevo. Oye, qué sencilla esa canasta básica. Y en ese renglón el déficit es del orden de los 4 mil millones. Y el gobierno no está haciendo nada. Muchos anuncios, muchas tarjetas eh, de, eh, de, de bono navideño para que una empresa de tarjeta de crédito haga negocio. Eh, mucho bulto, pero realmente al fondo del problema el gobierno no lo está atacando. Quebrando los productores, entonces, eh, perdiéndose la producción nacional, ¿en qué pararemos? Eh, ¿Saldrán más dólares a buscar, más pesos a buscar dólares para seguir importando? Sí, pero y eh, entonces, limitar nuestra exportación y nuestra producción nacional, eso se llama el círculo de la destrucción de la cadena básica de la economía dominicana. Eh, pero ayer estuvimos, eh, eh, ingeniero, a, a, a, homólogo suyo en profesión, el ingeniero Olmedo Cava, director del INDRI eh, que decía que por ejemplo eh, en el tema de río San Juan han ayudado a los productores con el tema eh, de, la, de, de lo que son las presas, eh, el río, asegurar el agua para que las cosechas de habichuela eh, según él va a ser una de las más grandes en los últimos 10 eh, años eh, en río San Juan, eh, en San Juan la provincia de San Juan donde vamos a tener habichuela eh, por montón eh, este fin de año es que el problema, de, el problema de los rubros no es la, la producción, como te mencioné. Eh, los habichueleros votaron la habichuela, los, los cebolleros, eh, los eh, productores de leche votaron la leche. Hay producción, es la comercialización. Entonces el gobierno tiene que ir en auxilio de, de esos productos, comprarlos para entonces ponerlos en los mercados populares o en las canastas de la gente, para que los productores puedan subsistir. Es que no tienen a quién venderle el producto por la caída de los precios, por las importaciones que el propio gobierno está haciendo. A eso es que me refiero, Roberto. Y aprovecho para saludar a Olmedo Cabo, a mi gran amigo, eh, que sé que está haciendo un buen trabajo en el INDRI. O sea, que eh, a veces entiendo, porque a veces uno, ¿verdad?, que no es político, eh, como que se le van las cosas. El gobierno está importando en, de, en detrimento de nuestros productores nacionales. Correctamente. Ah, pero entonces hay, hay que investigar qué está pasando porque eh, eh, esto debería reflejarse es entonces con precios bajos. Es entonces, ¿por qué tenemos tres, precios altos de los productos? funcionarios del gobierno que hacen negocio con las importaciones. Eso eso no es. Eh, ¿Tú entiendes? Eso no es una cosa del otro mundo. No, pero eso, entonces, eso es corrupción. Eso es corrupción. Por supuesto, corrupción al, al más al, al nivel de ir en detrimento de la producción nacional. Eso es lo que nos preocupa. Sí. Adelante, eh, Luis Reynoso, eh, eh, ingeniero, tiene una pregunta. Adelante, Luis. Buenas tardes, César. Un placer, en verdad. Hola, Luis. Eh, eh, excelente comentario. Crónica deportiva hiciste. Te felicito. Muy buena. Eh, mu muchas gracias, muchas gracias. Eh, a esto también, usted que habla sobre eh, la producción en masa que estamos teniendo, pero ya hace prácticamente un mes traemos el tema en el programa que eh, los haitianos aquí eh, ya no estarían por trabajar en la parte bananera, los plátanos, que eso también aquí está en, en una masa increíble, una producción bastante grande, pero que no estamos haciendo esas exportaciones donde el país puede generar unos 5 millones de dólares semanal. Y a esto entonces a qué podría inclusivemente el gobierno o el mismo pueblo dominicano en ayudar en esa parte porque tampoco nosotros mismos queremos trabajar. Sí, hay un, hay un tema importante con la mano de obra. Eh, lamentablemente las labores agrícolas, en su yo te diría que un 70-80% las la realizan haitianos. Yo estuve visitando algunas plantaciones de plátano. Bueno, recuerdo que hasta hicimos un programa desde allá. Eh, un, hicimos un programa especial para el toque del mediodía desde el área de Barahona, Neiva, Tamayo, por ahí donde hay una, una gran producción de plátano, y yo pude constatar que el 100% del personal era eh, extranjero, eran haitianos apenas algunos capataces eran dominicanos entonces hay que ver cómo precisamente mejorando eh, el, el precio de los productos puede quizás, pueden los productores eh, aumentar eh, el pago de los jornaleros que trabajan en, en los predios de, de los diferentes productos, no solamente el plátano, también el arroz y, y demás. ¿Para que se inserte más gente al trabajo? Porque a veces nosotros decimos que no hay empleo, pero cuando aparece un empleo entonces la gente no quiere trabajar. También quieren a veces el dominicano que la cosa sea muy cómoda. Pienso que debemos hacer un esfuerzo conjunto. Ahí este, eh, los productores, los ciudadanos, en, que, en proteger de alguna forma la producción nacional, para que genere más empleo y genere más bienestar para todos. Bueno, la, la verdad es que esta situación, ojalá que se... Eh, bueno, este video sea, va a ser eco, programa que lo ven a nivel nacional y en nuestra plataforma de YouTube queda colgado, porque si esto está sucediendo, como hemos visto tanto escándalo de corales de 5G, de escándalo en... en, en, en en educación, en navíes, escándalo en impostón, escándalo en la lotería esto hay que resolverlo entonces estas importaciones, esto hay que investigar atención, atención Jenny Berenice es otro caso más para investigar ingeniero, usted está ahora mismo eh, poniendo eh, en, en la palestra pública una situación que va en detrimento del de, de, de producto local y de los productores que se pasan un año entero para que ahora entonces los productos no tengan quien se los compre, habiendo necesidad de tener productos baratos en, en, la, en la mesa del dominicano. Por eso yo decía, Roberto, hace eh, un par de semanas aquí en el Toque del Mediodía, que en el tema de la tarjeta del bono navideño, yo recomendaba que fuera un híbrido, que una parte lo hicieran en cajas, porque al hacer cajas compras productos, compra el gobierno grandes cantidades de productos, compra eh, toneladas de arroz, toneladas de habichuela, a un buen precio, al por mayor, ayuda a la producción nacional. Elimina los intermediarios y le pueden dar más cantidad a la gente. A eso yo me refería precisamente... Pero los supermercados no tienen que hacer Así. lo mismo, César, también. No, no, no porque tú, esto no es... ¿Cómo puede comparar un supermercado AX, por más grande que sea, una cadena dominicana, con el gobierno? Nunca van a comprar la cantidad que compra el gobierno. No, no. Y además, ahí ya te doy un punto, César, y es lógico. Si el productor, por ejemplo, eh, un, un, un productor de arroz que tiene finca eh, miles de tareas, le, brende, le vende directamente al gobierno, va a tener un producto barato, ese, a, ese productor de arroz va a adquirir, eh, que se va a capitalizar y el producto le va a llegar a través de, de, de lo que son la, la, la, las cajas tradicionales de Navidad. Creo que sí, que sería una, una buena idea. Ojalá el presidente Luis Abinader se acerque a usted, le dé una llamadita, ingeniero. O no solamente cajas, sino también en mercados populares. Eh... Hay pero Inés pero no, no está funcionando, ingeniero. Eh, empezó como muy bien Inés pero, pero ahora como que no lo siente. Ay Dios mío, bueno, señor. Inés está bien. Está ¿Eh? Está Dice bien. aquí Videl que la periodista Videl que Duarte que Inés está bien. Ella va a comprar plátanos a pesar. ¿Eh? Ella va a comprar. Los yo no he ido personalmente porque yo soy araganita, sinceridad. <risa> <para risa> sí, entonces no, no es, hay, hay, en que, perdón, hay que Videl que que entonces perdón, no podemos decir que está bien perdón, sin perdón, sin ver. perdón, perdón, perdón, perdón. Pero he enviado personas de mi casa. Mi hermana va con todo el gusto a veces. Delivery incluido. Y ella, claro, porque yo no sé si hay arcana. Pero, no sí, pero que quiero y que hay Inéspre. Háblame de Inéspre. Y que Inéspre está perfectamente. Que los productos agrícolas están a un precio bastante asequible. Que el pollo está a 125 pesos y a 150 pesos. ¿La libre Así, es pollo? El pollo completo. ¿Un pollo completo? ¿De ¿cuánta, cuánta libra? Completo. Un pollo completo. Ah, Pero, ingeniero, habría que ver. Voy, Entonces, y aquí voy para Inespre, ingeniero. Ahora bien. En lo de las cajas, yo no estoy de acuerdo por el problema de que es denigrante las filas y el proceso que tiene que pasar un ciudadano dominicano de escasos recursos para poder este, conseguir esas cajas. Yo creo que la manera de más factible es como lo está haciendo el gobierno actualmente que les están otorgando bonos. Los bonos, como se dijo ayer, son, tienen una buena manera para que una, las personas no se queden con muchos. Siempre va a suceder que alguien, tú sabes, va a buscar la sí, pero, manera, va a tener su artimaña. Pero para un híbrido que, que, que dice el ingeniero, bueno, pero, pero, Roberto, pero, es una manera factible porque usted tiene que dar su cédula al momento de llamar al banco para poder activarlo. Si sí, es así, usted se dirige al supermercado y compra tranquilamente. Sí, pero lo que dice César... Eh, acuérdate, eh, acuérdate, que, acuérdate Roberto, que yo, de la forma que yo señalé que se entregarían en las cajas, es a través del padrón de los planes sociales, del padrón de ProSol y de Pro de solidaridad, que se sabe dónde vive cada quien. Entonces, usted manda un camión a Capotillo y en Capotillo usted sabe quiénes son los que tienen los planes sociales y se los llevan a su casa. Nadie tiene que hacer fila, no hay que hacer eh, eh, Bueno, eh, el, mismo, el mismo plan social eh, constantemente eh, visita los barrios y tiene identificado y ha hecho levantamiento eh, continuamente de esos sectores populares, esas personas que verdaderamente necesitan. Eh, o sea, que, que, que claro. por varias vías se puede hacer. Sí, pero claro, te... Hay muchas formas de hacerlo y el, y el gobierno tiene el equipo, tiene los recursos humanos eh, uh -huh. calificados y, y con deseo de hacer la cosa bien y se puede. Yo siempre creo en, en, en, en las cosas híbridas, eh, en este caso, no, no lo radical, porque la tarjeta, eh, como yo decía yo, cuesta tres dólares. Ya esos tres dólares se lo está ganando una empresa, va en detrimento del pobre. La transacción financiera, cada vez que pasas a la tarjeta hay un costo financiero, que lo cobra el Banco de Reservas. Eso va en detrimento del pobre. Entonces, en los 1.500 pesos se te van volviendo sal y agua, porque además tienes que comprarlo en un, en un eh, comercio que es eh, detallista, que ya compró a un intermediario o a dos intermediarios, lo cual incrementa el precio, y esos intermediarios compran a un productor o a un mayorista. bueno Entonces, eh, se eh, eh. reduce muchísimo la capacidad adquisitiva, perdón, de esos 1.500 pesos. Bueno, eh, eh, gracias, ingeniero. Eh, eh, eh, gracias por estar con nosotros. Y, y yo sé que me dicen por aquí que usted hoy eh, va a ser su cena de Día de, de Acción de Gracias, de thanksgiving, Giving, que usted va a comer pavo hoy. ¿eh? Así que gracias, ingeniero. Vamos a esperar a ver si, si, si, lo agarra, si el pavo no está rápido y lo agarramos. <risa>